Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre Evil Dragons Toolbar, una pequeña herramienta creada a partir de las acciones de las extensiones SWS. Evil Dragons Toolbar nos será de indispensable ayuda en colorear rápidamente nuestras pistas y objetos creando una atmósfera de trabajo mucho más agradable en pocos clics. En la primera parte de este video veremos cómo instalarlo dentro de Reaper sin complicaciones, en la segunda parte abordaremos su entorno conociendo cada uno de sus botones y funciones con algunos ejemplos. Y un pequeño extra final sobre cómo configurar dentro de Reaper algunos parámetros para lograr que nuestros objetos y pistas luzcan de manera intensa o por gustos personales que se adapten a la calidez de la forma en que queremos ver cada cosa. Buena visión y los dejo con Valvial. bien habiendo descargado eh, el archivo zip y descomprimido vemos que nos aparece al interno eh, cuatro carpetas cada una de ellas tiene su contenido especial que todas ellas tendrán que estar dentro de reaper y bueno vamos a tener que mover estas carpetas en la siguiente dirección para hacerlo fácil vamos a ir aquí a actions vamos a show action list y vamos a escribir eh, re source reaper y nos aparece eh, ok ya está show reaper resource path in explorer si ejecutamos esta acción vemos que se nos abre rápido aquí una carpeta donde están todas las cosas que tiene eh, reaper instalado en nuestro computador si confrontamos estas dos carpetas vemos que aquí tenemos color dem aquí arriba dems data Data, k-maps, eh, y aquí menu sets, menu sets, bueno, generalmente menu sets por default creo que no está, al menos en las viejas versiones, eh, en las nuevas no lo sé, sin embargo, copiamos y esta carpeta nos aparecerá acá, eh, podemos hacerlo así, copiamos y pegamos, y reemplazamos, le decimos sí a sí a todo esto, copiar y reemplazar y a todo esto ok ahí vemos que no se nos aparecen resaltadas y nos ha copiado todo esta es una de las formas formas de hacerlo si lo quieren hacer de otra forma es eh, dan clic derecho al, al zip extraer todo ups no aquí no le decimos extraer en aficheros y vamos y copiamos esta dirección de aquí arriba Esta le decimos copiar la pegamos aquí y le damos a aceptar aquí nos dice si queremos pegar todo y nosotros le decimos que sí y esas es, y es la mismo el mismo procedimiento pueden ser de uno o del otro ok eh, no lo sé si quieren que explique un, cada una de estas carpetas creo que no sea indispensable lo importante es, es es saber cómo después ir a buscar y eso es lo que vamos a hacer ahora entonces ya una vez hecho este procedimiento eh, seguimos con la otra parte eh, aquí al interno de REAPER la primera cosa que vamos a importar dentro de REAPER es el KMAP vamos a acciones vamos a show action list y nos vamos a ubicar en esta parte donde dice import export vamos le damos import import y vamos a seleccionar el KMAP recuerdan la carpeta de REAPER ok vamos aquí KMAPS y aquí nos colocó esta que es color toolbar action reapers game up esta es la que tenemos que seleccionar entonces la abrimos y listo Esta es la primera parte la siguiente que vamos a hacer ahora es importar el reaper menú y eso lo hacemos abriendo el el Customizer, o si vamos a opciones y podemos ir a Customizer, menú toolbars ¿sí? y aquí los, los tenemos también podemos hacerle clic derecho pero es para que veamos que también se puede hacer por acá vemos que aquí tenemos my toolbar eh, my toolbar 1 my toolbar 2 3 4 5 6 hasta el 8 y normalmente o oh, por default eh, esta herramienta la crearon para para ser puesta en el toolbar 2 yo también la tengo en el toolbar 2 si ustedes tienen alguna otra cosa ahí en esa en esa partecita pues si quieren, eh, pueden salvarlo, en oh, salvarlo y abrirlo en otra parte. Eh, yo lo voy a hacer aquí en el 2. Entonces vemos que aquí tenemos esta parte. Que es el que tengo yo. Tengo otras, dos cos otras cositas. Y dado que yo mm, lo tengo con más cosas, yo lo quiero salvar. Yo ya lo salvé. Por si ustedes tienen alguna otra cosa aquí. Aquí se le da en Export y le damos... Eh, export Ocurrent Menu para exportar solamente este este lo hago yo porque tengo varias cosas ¿sí? yo entonces aquí lo salvé toolbar 2 colores palvia noviembre 2013 y pues eso ahí, ahí yo lo guardo si ustedes tienen alguna otra cosa y después quieren volver atrás lo pueden recuperar entonces bueno yo ya lo tengo guardado lo que hacemos aquí es bueno normalmente si nadie tiene instalado nada lo tiene eh, reseteado entonces voy a resetear este menú para que se vea como si no hubiéramos hecho nada eh, reset al menú no all bars, eh, reset eh, reset current menú toolbar to default ok como nuevo así estaría entonces lo que vamos a hacer aquí es importar el menú que previamente hemos eh, Puesto, ¿no? Y vendría a ser este que está aquí, ¿no? Menú Sets, acuérdense en la carpeta ripper después Menú Sets, y aquí Color Bar, Reaper Menú. Entonces le damos clic allí, lo abrimos, y aquí lo tenemos. Bien, entonces ahí podemos cerrar, ya tenemos el Toolbar, pero aún no se ha terminado esta cuestión. Nos queda un pasito más ya para terminar, y es abrir aquí donde en Color Management Windows que está dentro del mismo tool le damos clic eh, y vamos aquí ir a esta parte donde dice Load Color Set Form File entonces abrimos aquí Load y vamos a ir a buscar el file mmm, que vendría a ser este ED Toolbar Color Set SWS Color lo abrimos y listo eso vendría a ser todo vamos a hacer una pequeña prueba aquí vamos a colocar un track dos tracks vamos a crear un ítem y vemos a ver si sí si nos funciona creo que sí ahí nos está funcionando perfectamente y bien eso vendría a ser eh, la primera parte ya lo tenemos instalado como yo ya eh, Tenía otra parte, pues voy a modificar aquí para ir a la segunda parte y hacer algunos ejemplos y ver un poquito estos botones, que no son tan complicados, es muy fácil de verdad. Voy a importar aquí mis, mi toolbar, ok, cierro y bueno vamos a hacer ahorita unos ejemplos.